estuve empezando el, el programa hablando un poquito de todo esto de cómo al patriarcado le encanta poner a la mujer en contra de otra mujer sí, primero en contra sí, claro. de uno misma no porque la de pelo lacio quiere tener rulos dándonos inseguridades todo el tiempo que si morena que si blanca Ajá, te lo digo por, por personal a mí me, que si morena que si blanca te hacen querer Querer tantas cosas que no. ¿Cómo te ha afectado a vos el, el patriarcado en ese sentido? O sea, es de que siempre miras a alguien, y estás de que, no, pues yo quiero estar más así, ¿no? Sí, pues, eh, no sé, cuando estaba muy pequeña era como que súper delgada y siempre era de que la delgada y era mejor tener porque los hombres querían ver lo que... Sí. Pues ya sabes. <risa> Entonces, ajá, todo eso a, <risa> llega a afectarte, o sea, en tu, en tu en seguridad, claro. en tu. Pues sí, o sea, tener, a tomar diferente personalidad también. Claro. De que dices, es que si, si yo no me he visto así, o si yo no me pongo esto, no voy a ser aceptada. Entonces, todas esas ideas te las meten y pues se sí. van quedando. Y, y te tam, van forjando otra personalidad. También va pasando modas, ¿no? Porque me acuerdo con un momento que era que había que estar súper flaquísima, y si no, pues eso se, te salen todos los ajá. gordofóbicos. <risa> Eh, hoy en día se conoce ese término no Los, la gordofobia y, y pues sí siempre estamos mirándola al lado nunca estamos contentas mirándonos en el espejo Ajá. y te ha pasado como artista eh, porque yo sé pues maquilla y peina en que las chavas siempre quieren algo como la modelo la influencer la actriz nunca resaltar como que sus propios rasgos verdad te ha pasado eso Sí, pasa muy seguido, por ejemplo, eh, que tienen su cabello rizado y alguien les mete esa idea de que el cabello rizado pues no se ve bonito peinado o, no, o se ve grifo o se ve algo así y sin saber que le podemos dar un bonito... Eh, moldeo al cabello rizado, Exacto. o que, no sé, están peleadas con su cabello rizado y quieren a fuerza algo súper lacio, sí. y es como de que, oye, le podemos sacar mucho provecho a tu cabello, entonces, sí, pero... todo es por las ideas que nos meten también. Exacto, <risas> exactamente, maldito patriarcado, te odiamos. <risas> y en cuanto a la hora de la competencia en el ambiente, pues, de, de las maquilladoras y, y, y de las peinadoras de los eventos, ¿está muy fuerte la competencia o cómo, cómo lo manejan? Pues yo más bien creo que no existe competencia fuera de nosotros. Yo creo que el competir contra uno mismo, contra, contra lo que fuimos el día de ayer, el reconstruirnos, el reinventarnos, eso es suficiente para eh, lograr ser algo más cada día, o sea, llegar a ser mejor cada día, tanto en diferentes profesiones, claro. maquilladores, chefs, doctores, etc. Entonces yo creo que eh, el... el el punto está en reinventarnos cada día para ser mejores cada día todos. Ay, pero qué, qué bonita enseñanza nos está dejando. Es que es verdad, realmente también creo que es un tema cultural porque muchos te enseñan de que... No, tenés que chingar o joder a esta persona para Exacto. tú ser alguien y no es así, o sea, si vos realmente estás capacitada, uh -huh. si realmente pues eh, tomaste los estudios y sos una chingona en lo que haces si estás segura de eso, y va a haber jale para vos también, o sea, no Exacto. es de que ni, ni otra mujer te lo va a venir a quitar o así, a mí me pasó mucho cuando claro. llegué aquí, ¡ay, nos va a quitar el jale! pues, güey, si claro sos buena que no. lo que haces, pues, no, no, no te va a pasar. Hay espacio para todas, y yo creo que, o sea, hasta, de hecho, hasta podemos admirar el trabajo de las otras personas. Exacto. Yo admiro mucho el trabajo de mis otras colegas, y la verdad es que no me la paso el pendiente de, quiero hacerlo igual, quiero hacer esto, quiero hacer, o sea, no. Cada quien podemos trabajar en nuestro, pues, sí, o sea, reinventar lo que nosotros podemos hacer cada día para hacerlo mejor. Exacto. Y bueno, yo sé hace dos años también que fue mamá, entonces pues ah, le mando... qué, rápido. <ríe> sí, qué, horror. qué horror, estamos viejas. Claro, no, es otra cosa. Qué qué horror se pasa rápido, estamos viejas. ¿no? Y son conductas de que te Ajá. das cuenta y en el momento clic. O sea, no, eso se va es... rapidísimo. Exacto, esa es la desconstrucción, ¿no? Y contame cómo ha sido ese proceso, el empezar nuevamente a a querer, porque hay como un duelo, ¿no? De lo que hablamos ya en algunos programas, de dejar, pues, eh, la que éramos antes de ser mamás y la de ahorita, ¿no? Y el volver a, a trabajar y el volver a salir, ¿cómo te, te ha afectado o modificado tu vida? Pues justo pasé como un momento de, o sea, es que sentí como difícil de, como ese duelo de, de que quieres volver a ser la misma. Pero, pero la verdad es que no, o sea, esto de la maternidad es como... Eh, al mismo tiempo que nace tu bebé, nace una madre. Entonces, eh, yo por ejemplo en lo personal eh, tuve como ese problema de regresar al trabajo y decir que, que podría salirme como si nada y volver a salir y decir, es que puedo hacer esto sin estar pensando en algo más. Y no, ahora te sales pensando si el bebé ya tiene la comida, si tu bebé ya está durmiendo, su siesta, si, o sea, sí. te sales con un mundo de cosas en la cabeza, no nada más a trabajar bien padre y bien feliz. Sí, no. Entonces, esto de ser madre y de ser mujer, así es. Es como que con mucha culpa también, <risa> Con ¿no? mucha culpa, exacto. Sí, eso está... El... Yo no sé qué sería sin mi madre, <risa> mi suegra, que me qué ayudan bueno. bastante a cuidarla, y es, eso es, en cierta forma me ayuda a sentirme un poquito más segura, como más confiada de salirme a trabajar. Claro. Entonces... Gracias, gracias. Ay, gracias, les mandamos un saludo. Así que sería sin esas mamis y sin esas oiras uh -huh, bien exacto. buena onda que, que están ahí apoyando la, la situación. Porque sí, salís con mucha culpa de que, pues, ¿qué será mi bebé o ya me la estoy dejando sola? Pero también son cosas que nos imponen y una también tiene que enfocarse en lo nuevo y es un proceso, pues, muy grande y muy, uh -huh. muy complicado. También, eh, pues, con Yuse hemos ido a varias marchas feministas, sí, en las cuales yeah. terminamos así de que... Oh. Ay, no. Estábamos en el coche, <ríe> llegamos al coche y fue como de... Sí, le Ay, digo, no, ah, le no digo ah, después de caminar, caminamos un chingo, fueron muchas horas y hacía como que frío, ¿no? Como que no estaba sé. fresco. Sí. Que, no, y ya. le digo, a ver, hazte así para adelante. No, Messi. Sí. Yo la asiática y así una relajación, porque sí. no te des cuenta, pero ir a una marcha está Ajá. cabrón. Sí, sí, la, la, pues el caminar tanto tiempo, Ajá. tantas horas y está sí, cansado. Sí, mm. está, está muy cansado pero bueno, es por una, por una buena causa y cómo crees... Exacto, es crees, nuestras voces. Sí, exacto. ¿Cómo crees que llegó a vos el, el feminismo? Pues bueno, de hecho justo hace ratito ya ves que te contaba que tantas experiencias, tantas cosas que pasamos, había tenido algunas eh, situaciones anteriormente en las que probablemente recibí acoso, recibí eh, incluso, eh, pues no sé cómo se le pues puede llamar. Violentada, ¿sí? Ajá, violentada, exacto. Y no te dabas cuenta, no sabías. Y, y Morita, como tú me, me contabas hace ratito que me decías, es que probablemente eh, las chavas dicen que esto era como eh, como moda, ¿no? Uh -huh. y, y es que la verdad es que no. O sea, hoy nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Hoy, gracias a que muchas, muchas mujeres están alzando la voz, nos damos cuenta de que hemos sido violentadas de alguna forma, que hemos sido abusadas de muchas formas. Entonces, eh, yo creo que eso me ayudó a darme cuenta, el escuchar la voz de muchas otras mujeres. Sí. La verdad que pues tal cual, o sea, no es una moda, nos estamos dando cuenta gracias a las redes sociales, gracias Exacto. a que muchas mujeres se están animando, gracias pues a todas esas brujas que vienen peleando <risa> por nosotras para que podamos alzar la voz, <risa> para que sea libre expresión, gracias a ellas pues estamos conociendo lo que es el, el feminismo, que abarca pues obviamente muchísimo más, estamos en lucha de que no nos pongan en, en competencia con otra mujer, entonces pues bueno, en eso, en eso andamos.